Ok, ya vamos a entrar. Espérenme. Onge. Hola. Hola Map, tiki prepi. Chocomondo. Chiqui paque, piqui, toca, taca. Tiki tiki. ¿Están listos? ¡Hola, Muniz. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy estamos otra vez en el coche Vamos a hacer otro reto Sé que les encantan, les encantan los retos Especialmente cuando los hago en los drive throughs Y hoy como pueden ver por el título del video Voy a estar haciendo el reto de pedir comida en un idioma inventado Al principio hice un video haciendo, bueno, pidiendo comida en español aquí en Corea Y les encantó demasiado Si no han visto ese video, vayan a ver ese video primero Pero en este video estuve pensando en dónde hacer otro reto así. Querían ver más retos donde pido comida en español en restaurantes y en otros lugares, pero ahorita estamos en el nivel máximo de emergencia aquí en Corea por el virus. No quise estar yendo a restaurantes y hablando demasiado con gente que no conozco así que decidí quedarme en el coche, hacer un drive-thru y pedir comida, pero ahora en vez de español vamos a hacer un idioma inventado. Vi esta idea de una chica en YouTube. Encontré a esta chica que se llama Coco chiqui creo que ella es china y vive en chile China, de Chile. No sé si ella empezó este reto, la verdad no sé, pero este es el que vi primero y me inspiré. Bueno, la verdad sí la estoy copiando. Vamos a hacer este reto como ella lo hizo. Ella lo hizo en Chile y empezó a hablar en un idioma inventado. Yo ahorita lo voy a hacer en Corea. La verdad me da muchísimo miedo que me vean como loca y honestamente me da miedo que no me salgan las palabras. Creo que me va a salir o español o un poquito de coreano, no sé. Creo que me va a salir un poquito de idiomas que conozco. Vamos a ir buscando a un McDonald's y Starbucks por aquí, que no sé el que fuimos antes para pedir comida y aparte de eso también preparé algo, otra vez esta idea vino del video de Coco Chiqui que hizo, también aquí abajo les dejaré el video y el canal de Coco Chiqui para que lo vean pero en ese video se pone una peluca para que no sepan que es ella y fue de que súper buena idea porque me da pena, yo no tengo una peluca pero sí tengo estas extensiones que están medio, ay no Totalmente diferente color Antes de hacer este video estuve pensando en cómo decir las palabras Y me di cuenta Si no le doy algunas claves de palabras Nunca me van a poder entender Así que decidí primero pensar en las palabras que voy a usar Ahora sí, tengo el pelo largo Y aparte del pelo Me voy a poner estas para que no sepan de dónde soy, ok Aunque ya sé que aún así me veo asiática No sé, tal vez van a pensar que soy, no sé, china, japonesa, tailandesa Este es mi plan chicos, ok Vamos a ir a un McDonald's Y primero, porque quiero que me entiendan Voy a pedir un McChicken, ¿no? Un McPollo Pero para que me entiendan, aquí en coreano es McChicken Así que voy a decir McTiki Una McTiki Prepi, suena un poquito italiano. Es, Esta fue mi idea, okay. Esto es lo único que pude pensar. Una matici preppy. Hola, va a ser onje, onje. Una matici prepi. ¿Están listos? Y luego cuando pido un café americano voy a decir una amar. Puta madre, no puedo decirlo. Una Amaracana piki prepa. Piki es chiquito, como chiqui. Una amaracana piki prepa. Prepa es por favor. Espero que me entiendan No, de hecho no me van a entender Pero espero que por, no sé Hoy oh, Estoy un poquito nerviosa Estoy más nerviosa que cuando pedí comida en español Estoy un poquito hyper Así que sí lo voy a poder hacer hoy Creo que he estado haciendo un reto Así en el drive-thru Cada mes Como una vez al mes porque claramente les gusta muchísimo este tipo de contenido Entonces pues aquí estoy para dárselos Déjame pongo mi pelo aquí, así para que vean Pero sí, estoy comiendo hamburguesas una vez al mes para hacer este video Y no lo odio, de hecho me gusta mucho Estoy nerviosa, estoy nerviosa Ok, vamos a practicar mientras que vamos lo que vamos a decir oye hola Unge, una tiki prepi parece que estoy hablando italiano o algo. Una tiki prepi. Una tiki prepi, porfi. Y si no me entienden voy a hacer una. Bueno, esto es español, de hecho. Tal vez digo otra palabra. no, En vez de una, digo una. Como one. Para que me entiendan un poquito. Si no me entienden para nada, no voy a ni poder comer hoy. Así que va a ser como Voy a hacerlo para que suene un poquito más como extranjera Si me preguntan de dónde soy, ¿qué digo? ¿Creen que me van a preguntar eso? No sé ¿Qué pasa? No sé si... No sé Si son súper buena onda y tratan de como conversar conmigo Oh my gosh Voy a decir que no entiendo ¿Qué? qué, qué what? Ah no, en vez de what O en vez de qué Voy a tener que decir ¿Onda? Onda, che <risa> No sé qué estoy diciendo. Onda, Chacamanda, comanda. Pochiki. Pukachi, chiqui, puka bacachaca, de que Soy pésima inventándome cosas, así que siento que voy a sonar nomás ridícula, así como no va a sonar como un idioma, va a sonar como básicamente pues que los estoy chingando. O como chiquiponga, tanga, tanga, chiquitaki, chiquitaki, bocachiqui, un tiki, tiki. Quiero un mactiqui. Me salió el español. Hablaré con ustedes cuando lleguemos. Mientras voy a estar practicando lo que voy a decir, ¿ok? Ya casi llegamos Estamos un minuto de llegar La verdad me siento un poquito mal cuando hago esto Porque siento que No sé, me siento muy mal por las personas que están trabajando pues Porque les estoy haciendo la vida más difícil, ¿no? También sí me hace muy divertido este tipo de contenido Y espero que me entiendan Como a mí me gusta mucho el pollo También voy a pedir un McNugget Oh no, ya casi llegamos Ups no fue por aquí. ¡Ups! Ah, no, sí. Les digo, chicos, que soy como Dora la exploradora. Siempre me pierdo. Aunque tenga mi GPS y mi mapa, me pierdo. Me gustaría hacer este reto en México también, hablando en coreano. A ver cómo me tratan. Wey, ¿Dónde está el McDonald's? No sé por qué, pero cuando trato de hablar como mi idioma inventado, mi acento se vuelve... Muy italiano y no sé ni hablar italiano. Oh, lo encontré. ¡Lo encontramos! Oh, sí. Ok, déjame, me pongo mis. Ok, ya vamos a entrar. Espérame. Onja. Oh, Estoy practicando. Onja. Oh, Están chuecos, pero no, ya no lo puedo cambiar. Onja. Onja. Onama, Tiki, preppy. Onja. Bueno, para Tiki, para Chaki, para Anja. Mm. Me dijeron mucho en mi video pasado que está muy chistoso que yo entiendo lo que están diciendo en coreano y le estoy respondiendo en español. Así que estoy tratando de actuar como si no entiendo. Anja. Eh, Chiki. Chiki. Chiki. Ah, Machiki. Bill. Machiki Bill. Ah Saki? Gratis, no, qué pena, estoy sudando como loca, chicos. Oh my god, esto no se hace. Esto no, no, no, no, no, no, esto es lo más difícil que he hecho. Oh, no puedo, no puedo. Quité la cámara enfrente porque no quiero que piensen que estoy nada más chingando. La neta no sé cuánto de eso vieron o escucharon, pero nada más no sabía qué decir. Puta madre. Ok, me estresé demasiado. No sé dónde ir. Ok, vamos a, vamos a estacionarnos para comer y para hablar porque estoy como sudando. Quiero llorar. Fue... Oh my gosh. Fue lo peor que he hecho, me siento horrible El señor como que parecía que estaba Harto de mi, neta Chicos, me estacioné aquí Primero que nada quiero llorar, llorar ¿Ok? Esto fue El reto más horrible que he hecho más difícil oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, está peor que cuando estuve llamando a domicilio en español porque no sabía ni qué decir, yo no sé cómo improvisar un idioma inventado, o sea no sé, no sé inventar cosas no sé cómo le hacen, vi otros videos, neta mil respetos a la Coco Chiqui a la que hizo este video, la que vi porque neta, no sé cómo le hizo, seguía hablando, o sea le seguía con, con el idioma inventado le seguía como con el chiqui paque, tiqui toca, taca y no, y no, o sea lo que lo único que me sale ahorita es el chiqui paqui chiquitaqui le decía tiki, chiqui, piqui, eso es lo único que me salía de la... Pero por lo menos me compré algo, ¿no? Como les dije, quise pedir un Mac Aquí en Corea no es un Mac Chicken, eh, como en inglés. Entonces traté de decir Mac Tiki. Es la primera vez donde fui a un drive-thru y cuando no me entendieron, como que nada más, justo cuando sintió que no me entendió, literalmente dije una vez. Dije, oh ya, una no sé qué Mac Tiki, porfi, preppy. No, porfi, estoy hablando en español, no manches. Este, la primera vez que le dije lo que quería el micrófono, como que normalmente la gente dice: ¿Qué? No te entiendo, ¿puedes repetirlo otra vez? Y así lo digo. Pensé que lo iba a repetir como tres, cuatro veces, como lo hice cuando estuve hablando en español. Pero nada más me dijo. Vente pa' frente, ¿no? Y pues actué como si no entendía nada de coreano Entonces como que me quedé ahí, parada Me seguía diciendo, vente pa' frente, vente pa' frente Y luego al final como no le entendía Actuaba como si voy o no voy Dijo, come on En inglés Fue un señor muy... Fue un señor muy inteligente Porque... Yo también, si no entiendo a, un, a alguien que quiere comprar una hamburguesa Lo primero que haría es enseñarle un menú que tiene fotos Entonces, cuando, justo cuando me enseñó las fotos Lo primero que vi fue el McChicken que quería Y estaba escrito en inglés y en coreano Es que no lo vieron No quise poner la cámara aquí Porque se notaba demasiado que estaba chingando con ellos Y como que me sentí súper mal Entonces puse la cámara de mi cel Entonces nada más como que le hice el tiki, tiki Como que no me entendió el tiki Entonces dije chiqui y dijo chicken y yo de la nada no sabía cómo decir sí iba a decir sí pero no quería decirlo en español porque estamos haciendo este reto donde estoy hablando aparentemente en un idioma inventado pero yo solo quiero hablar en español entonces dije como un chi o algo así que sonaba como un sí no me acuerdo qué dije sentía que necesitaba pedir algo más entonces dije que quería un McNugget entonces como entendió que era un tiki que es un chicken, un pollo Dije, tiki, tiki Como un McNugget Como un mini chicken, mini pollo, mini pollo Entonces me dijo McNugget Y yo, otra vez no sabía qué decir No sabía cómo decir sí En mi idioma Que yo, según esto Debería de haber inventado Entonces yo nada más me quedo como Sí, güey, sí, me dice cuatro o seis, así con sus manos No me acuerdo cómo se dice el número cuatro en mi idioma inventado Creo que era como un saki Iba a decir cinco y luego como que dije, ah no, saki Entonces dije saki Y dice, ah, ok, y ya, como que me preguntó qué sabe quiero Actué como si no entendí, me quedé como, what? Y creo que se cansó, no me respondió Así que aquí está mi orden, mi hamburguesa de pollo, de tiki. Esto me di cuenta que soy pésima inventando palabras. Chicos, perdónenme. Iba a ir a un Starbucks a seguir con el reto. Pero ¿saben que No vale la pena, güey. Porque no se enfoca. Este reto, neta, Coco Chiqui. ¿Se llama la youtuber? Sí, Coco Chiqui, güey. Tienes mis respetos. No sé cómo le haces con, con, con tu idioma inventado. Por lo menos estoy comiendo bien rico. Mi mactiki pequeño La única palabra que, que inventé de mi idioma inventado es tiki Tiki es pollo El señor que me atendió fue súper buena onda Nada más que como que se veía en su cara que estaba súper harto de mí Y honestamente yo también estaría así con una persona como yo Aparte lo chistoso es que antes de empezar con el reto Estaba tan nerviosa que había escrito lo que iba a decir y nada más escribí, literalmente son tres líneas Una McTiki Preppy La segunda fue Onje, que fue mi hola Y la tercera era para mi orden de Starbucks Que iba a ser una Amaracana Piki Prepa O sea, qué tonta soy La primera, En la primera oración puse una McTiki prepi prepi diciendo por favor Y en la última puse Prepa en vez de Preppy yo no soy apta para hacer videos así Pero espero por lo menos que les hayan gustado mi pelo largo Quisiera saber más idiomas para poder hacer este reto Sé hablar un poquitito de francés Algún día estudiaré un poquito antes del reto Y podemos hacerlo en francés Pero... ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Está rico! En mi idioma inventado sería... ¡Chacatique! Otra vez salió el chiqui Chaca Chacahuaca Neta, traten de inventarse un idioma En el momento, así súper espontáneamente De seguro no van a poder Voy a acabar con el video aquí Perdónenme que fue un super fail La verdad, déjenme en los comentarios abajo Que otros videos quieren que haga Otros retos, no olviden darle un like no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho Quiero hacer otro reto en español Y les juro que lo voy a hacer Cuando el virus El pinche virus Se largue de aquí Déjenme todas sus ideas ahí abajo Los quiero mucho, cuídense Bye